¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Y Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver o reaccionar a un vídeo de Fargo Fargo es un youtuber que se dedica al mismo contenido que el mío A cómo subir de nivel, en este caso, en Fortnite, ¿vale? Vamos a reaccionar, Solo he visto un minuto del vídeo Y me ha dado un interés increíble en reaccionar Porque también quiero mostrárselo a ustedes Seguramente muchos de ustedes lo conocerán, pero otros no Así que su canal lo tenéis en la descripción para que se suscriban si queréis suscribiros al mío, es opcional, pero ya os digo yo que este chico de aquí, ByFargo, se merece la suscripción antes que yo, porque yo voy a reaccionar el vídeo, lo hizo él, ¿vale? Vamos a reaccionar a cómo subir rápido de nivel en Fortnite la temporada 7. Vamos allá. <música> Vas a ir siempre a más de 300 de ping, si no le das like a este vídeo y te suscribes al canal en los próximos 5 segundos Para que no de se consiga la maldición, comenta la palabra ping aquí abajo en los comentarios Y voy a dar corazón a todos los comentarios en este mes Y me he propuesto... Ey gente, os lo digo en serio, que creo que soy el único youtuber del mundo que lee todos los comentarios A ver, tampoco es que tenga aquí demasiados comentarios, pero soy... El único que lo lee todo y a todos le da corazón y a todos le responde Así que cualquier comentario cualquier duda que tengáis os voy a responder, ¿vale? Venga, vamos allá Darle corazón a todos los comentarios del canal Durante todo el mes Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal Para conseguir muchísima experiencia Y subir más rápido de nivel que nadie Como sabéis aquí subimos todos los secretos, trucos, consejos, bugs Todo lo que haya para subir y explotar al máximo la experiencia Eso sí, importante mirar el vídeo hasta el final Porque vamos a ver varios métodos No solamente uno que tendrás que seguir Para subir mucho más rápido tu nivel Vamos ya con todo Pero simplemente comenta sub si estás suscrito O nuevo sub si eres un nuevo suscriptor bueno, a de este relleno, video, no, pero... Voy a dar corazón a todos vosotros Y estos sois los que comentasteis La palabra clave del vídeo anterior Así que puede salir también en el próximo vídeo A los 3000 likes Venga, Esto también lo voy a hacer yo a partir de ahora Todos los comentarios los voy a subir en el próximo vídeo Así que si queréis que os salude Ya sabéis cómo, ¿vale? En este vídeo subiremos un nuevo vídeo con muchos más trucos. Y muchas gracias a los que me apoyáis con el código Waifargo, la tienda de Fortnite Me mandáis fotos por Instagram porque estoy agregando y siguiendo a muchísimos de vosotros. Vamos a ello. Aquí estamos en Fortnite y sabéis que han implementado desafíos legendarios de 45.000 puntos Hasta de Hasta aquí lo dejé yo. Antes, no ¿vale? son trucos para el vídeo de hoy, pero vamos a verlos en un minuto para que los tengáis muy claros y consigáis más de 200.000 de XP en nada de tiempo. Antes de empezar cualquier partida, como siempre, iremos directamente al agua. Aquí es la isla. La de la espera, por así decirlo Y vamos a nadar todo lo que podamos ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo está el siguiente desafío De nado, de 21.300 metros Que tenemos, vais a ver Cómo vamos a avanzar a 23.800 Son más de 2.000 metros En cada partida que adelantáis Y vais haciendo este desafío, que oh. va por fases Y son 12.000 de experiencia Eso siempre Yo lo recuerdo Yo que por... 23.000 metros, ya es que estaba flipando Pero bueno, 2.000 metros por cada partida no está mal. Que me es parece bastante. una locura hacerlo de esta manera. Porque nadar 25.000 metros sin hacer esto es muchísimo. Muy rápido para el primer desafío dorado. Demasiado. Vamos a caer aquí en Alameda. Os marco un poquito la ubicación ahora mismo exactamente cuando lo veamos. Como digo, esto no es un bug ni nada. Pero lo pongo muy rápido para que lo veáis todo. Porque es mucha experiencia realmente gratis, por así decirlo. Caeremos en esta nueva ubicación, nueva localización. Os pongo por aquí esto. Además que bueno, tenemos aquí diferentes desafíos nuevos. Es esta parte de aquí, ¿vale? Es el punto... Exacto para que lo veáis y simplemente tendremos Que interactuar con esto, ya tenemos El primer desafío legendario, como veis 40.000 40, puntos 50, de 50, pez, en prácticamente bro. nada de tiempo Y ya que estáis aquí al lado, hacemos lo siguiente, vamos a recoger Todas estas eh, luciérnagas Todas estas setas que nos van a dar muchos puntos Y también son desafíos de esos acumulables Y vamos a aprovecharlo todo para hacerlo Lo más rápido posible, veis hay muchas Luciérnagas que siempre os recomiendo bueno, este el desafío este Que es, sabéis, un 2x1, además que tenemos Aquí uno diferente, nuevo círculo de tormenta, vamos a Hacer mucha más experiencia, aparte de esto wow. Ahí tenemos 17.000 de experiencia Y con todas estas luciérnagas que hemos pillado Las seguiremos lanzando por los diferentes árboles Como siempre os digo, de esta ubicación De Alameda yo esto realmente ya lo he hecho Pero como veis, hay muchísimas luciérnagas Todas las que pilléis, pues nos van a dar además de experiencia Más opciones de hacer un 2x1 Ya que tenemos un desafío por fases Que es de destruir árboles, y luego tenemos otro Que es de quemar eh, bueno. Pues materiales, realmente, así que hacemos un 2x1 He pillado demasiadas de estas Espero que no me maten, porque hay un tío ahí pero como sabéis, bueno, fijaros, fijaros en esto Ahí lo tenéis, es que literalmente Dios Me parece puta. una auténtica locura que podamos no, hacer esto es que Con más, muy más, pocas más luciérnagas Cuantas más pies, ah, mejor no evidentemente Bueno, tío de No, hacer nos hemos comido un os anuncio a Un minutito de nada, como siempre os he Tío, lo que tú quieras, va. Pero bueno, recogemos nuestras estrellas porque lo que hemos tardado casi un minuto, Te ya hemos ganado muchísimos puntos Vamos muy rápido con ese segundo desafío legendario. acordado siempre, lo primero antes de empezar la partida, esto obviamente lo puedes hacer en cualquier modo de juego. y si vamos a nadar estos 10 segundos, por aquí por allá, y vamos a hacer eso para antes de empezar la partida, vamos a tener esos metros, ahí los tenemos y ahora son 12.000 de experiencia antes de empezar, simplemente. Como veis tenemos que ir a esta ubicación que tenemos aquí, que os voy a marcar, que es una de las nuevos atletas que ha habido por todo el mapa Son legendarios, son 45.000 de experiencia Y son bastante mejores para empezar Que las monedas doradas que solamente nos daban 15.000 de experiencia, ya que son desafíos muy sencillos De solamente, como habéis visto anteriormente Pues interactuar o conseguir algo Así que vamos a ir directamente a esta parte de aquí Y tenemos que ir a esta casita Que está sobresaliendo por aquí, ¿vale? Sería esto de aquí, ahí la marcamos Entraremos por esta parte de aquí Y aquí tenemos Un setup os recomiendo interactuar primero con el bot porque como veis pues nos va a dar esto y nos va a dar todas estas tuercas que vamos a hacer también el desafío de tuercas y tornillos no, así no, a no, tope, no. Eh. ahí lo tenemos, otros 12.000 de experiencia antes de empezar y luego esto ya veis que se buguea de cierta manera de que si soltamos esto y lo recogemos rápido nos van a contar todos como vais a ver ahí a la derecha, pone 8 cuando realmente solamente teníamos 5 ahora va a poner 13, así todo el rato iremos cumpliendo también este desafío que es acumulativo, así que podemos pillar todo lo que queramos, 22 y así eternamente. Y como veis, el escáner corporal tenemos de diferentes sitios. Podemos caer en diferentes ubicaciones. Claro, pero bueno, bueno, he caído bueno. en esta de aquí. Y debería estar aquí dentro. Vamos a caer, cae muchísima gente para hacer esto, imagino. Y tenemos que ir directamente al escáner, como estamos viendo. Ahí lo tenemos. Y ahí ya nos cuenta. Y son 30.000 de experiencia. No sé por qué antes se me ha bugueado. Ha sido como muy raro. Bueno, 5.000 de experiencia rápidamente Por matar a los guardias Y ya terminamos, chicos Aprovecho también para matar a este Que no sé qué hace aquí Y para hablar con Rick Para que me dé, pues, más experiencia Y ahora sí que sí, nos podemos ir Ahora hay que hablar mía, con tres, Ahora hay que hablar con Rick Sánchez Novata, Mario Od O bueno, tres bots diferentes Para que nos den otros 30.000 de experiencia Ahí tenemos, chavales 24.000 de experiencia por el desplazamiento En a la delta, otra cosa que tenéis que hacer y bueno No sé ni por qué me han dado anda experiencia porque no estaba ni atento Y que también se otros 50 de 50, 12.000 de experiencia nuevos Solamente interactuando bueno, con la él, verdad ahí se El segundo crear, ¿no? bot con el que tenemos que hablar está En esta ubicación de aquí, os la marco para que lo veáis Rápidamente, es simplemente hablar con él En cuanto nos acerquemos ya nos saldrá pues El interrogante del bot aquí Ahí lo tenemos y simplemente pues eso Hablar con él, tener cuidado porque tenéis que interactuar Por así decirlo, es decir, le damos aquí Y una vez aquí le damos a controlar. Continuar, vale, ahí le damos a continuar Y ahí es cuando ya nos va a contar Y el tercero está en esta ubicación de aquí Que os voy a marcar el mapa, ahí la tenéis Arriba del todo, para poder pillar El último bot que nos falta, y como veis Está ahí dentro, vamos a pillarlo Rápidamente, ven aquí compañera Vamos allá, continuar, continuar Continuar, ahí tenemos 12.000 De experiencia más 30.000 de experiencia dos por uno vamos a ver los desafíos Que claro, hemos hecho, el legendario lo tenemos por ahí dólares, Y hemos hecho otro distinto que Sinceramente no sé ni cuál es, pero nos ha dado ahí Está. Misiones legendarias 3 de 3 Nos va a contar además es un 42.000 de experiencia en un segundo Siguiente fase, inflige daño con armas tecnológicas de la OI Para esto iremos a esta ubicación del mapa Ahí lo tenemos, el famoso aserradero Vale, este muerto Vale, ahí tenemos consumir setas ya que estamos aquí Lo hacemos también, 12.000 de experiencia rápidamente es que Vamos a pillar si también el artefacto este que todavía no lo había conseguido Y vamos a matar a uno de estos bots vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Piramos hey, tu arma y hacemos el desafío contra este otro bot. Si disparamos en la cabeza, pues haremos más daño. Ahí lo tenemos. Ah, no, no. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Finalmente tenemos 200 de daño. Voy a pillar todo esto, ya que estoy por aquí, porque es, que, es la verdad que da. Bastante experiencia no mal, no Y ya mal, me eh. salgo de la partida, chicos Y como veis, la última fase será lo mismo Así que tenemos que repetir el proceso Solamente haciéndole uno daño a alguno de los guardias Da igual con qué arma Antes de ir a ver los mejores trucos Os recuerdo que tenemos un sorteo que está terminado de 10 bueno, Pasos de batalla o Corra a participar porque o parchando O cambiando los modos de juego Vamos a ir al siguiente modo de naranjas contra azules Le daremos a aceptar Y todo lo que hagamos aquí nos va a cortar para partidas reales Vamos a ver un par dices? de trucos que son una locura Una vez aquí entremos no tenemos que hacer Prácticamente nada más que esperar a que empiece La partida, como digo, esto es una locura Y tenéis que aprovecharlo ya, porque estos modos De juego siempre los acaban cambiando, así que Aprovechadlo para hacer cualquier Desafío, empezar la partida y ya sabéis cómo funciona esto, podéis pillar las armas Y demás, y bueno, básicamente Todo lo que hagas aquí te va a contar, vale, vamos a pillar Esto, vamos a pillar esto, y vamos a pillar Esto, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Cada kill que hagas te va a dar oro Te va a dar monedas ahí a la derecha, que vas a Poder comprar, pues, todas estas armas Que como veis están súper chetadas, yo realmente que hagáis el desafío de eliminar enemigos a más de 150 metros o hacer daño con el sniper, son dos desafíos bastante sencillos en este modo de juego hacer mucho daño con el sniper, kill con el sniper y matar a 150 metros, vale, ahí lo tenemos para empezar, 12.000 puntos por hacer 10 kills con el sniper, Era mi décima kill con el fusil también sin ningún tipo de problema vais reventando, haciendo daño y vais a ir haciendo todo, lo bueno de esto es que el nivel de los enemigos como veis es bastante limitado, apenas se mueven muchos de ellos y es un modo de juego para hacer todo esto muy fácil, yo recomiendo con el fusil de Caza, que hagáis todo esto, porque es que es una locura Kills con escopetas, pues lo mismo Ahí tenemos 10, otros 12.000 Puntos realizados pero en Pero bueno, momento. esto está regalado pero tenemos Otros 12.000 de experiencia Por ya no sé ni qué, así que simplemente Aprovechad todo esto lo tenemos disparos a la cabeza Otros 12.000 de experiencia, eso es uno un parar, chavales Y aprovechad estos modos de juego mientras estén Porque no creo que estén para siempre Bueno, bueno, bueno 100 jugadores, 100 kills 12.000 de experiencia más, vamos. Ahora lo tenemos más experiencia, ya no sé ni por qué. Pero es que no sé ni cuánto he conseguido ya en esta partida, que llevo jugando literalmente 6-7 minutos. está Ahora, este tenemos de juego, de nivel que no Ya no sé ni por qué, chicos, nos paramos de subir niveles. Ahí tenemos chavales, 25.000 de daño ya a oponentes y lo he hecho prácticamente todo en estos modos de juego Tenéis que activar la campanita para enteraros en cuanto es que haya chicos. algo de esto porque es que literalmente me parece una locura Es una locura, es una locura literalmente Chicos pues ya sabéis, suscribiros a By fargo hay que jugar ese modo de juego Espero que no lo hayan quitado porque voy a ir a jugar ahora mismo, así que ya sabéis Suscribiros a BayFargo eh, Espero que no le moleste que reaccione a su vídeo. Yo creo que no. Pero bueno, si hay algún problema, pues se elimina este vídeo y ya está. Así que, gente, espero que les haya gustado. Denle like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.